Bueno, muy buenas tardes, noches a todos los que nos están acompañando en esta comentatón. Este, pues es un video preparatorio un poco para contarles acerca de las leyeras. Eh, agradezco muchísimo a los que han decidido sacar un, un tiempito para para acompañarnos. Eh, es un ejercicio que está haciendo Red para todos con el apoyo y coordinación de Fundación Carisma. Eh, la idea de esta noche es que hablemos eh, sobre el, sobre el proyecto de ley que, que la, el Ministerio de Comercio y la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha presentado para comentarios. En primer lugar, eh, quisiéramos hablar sobre la ley Jeras, qué significa la ley Lleras y eh, tratar de dar claridad sobre el, eh, sobre el contexto en que, en que uno habla de ley Lleras. La ley leyera se mencionó o se llamó al primer proyecto de ley que se presentó en 2011 para eh, dar cumplimiento a obligaciones del TLC de entre Colombia y Estados Unidos. Era una reforma al derecho de autor pero con un propósito muy específico, creación de lo que se llaman unos puertos seguros que son eh, un procedimiento para darle a los intermediarios de internet la seguridad de no incurrir en responsabilidad cuando un usuario pueda eh, estar cometiendo una infracción al derecho de autor. Este procedimiento, que es el típico que ustedes, es como lo que sucede cuando ustedes entran en YouTube y encuentran un video que dice que fue retirado por violación al derecho de autor. El procedimiento que hace que ese video se retire es lo que se llama eh, un puerto seguro. O bueno, es el procedimiento que lleva a un puerto seguro. Esa fue la ley Lleras 1 y, y a partir de ese momento eh, no se ha vuelto a presentar. Sin embargo, un año después, en el 2012, se presentó un proyecto de ley que era también para cumplir con eh, los demás requisitos del capítulo de propiedad intelectual del TLC entre de Estados Unidos y Colombia que no tenían que ver con ese puerto seguro. Y es una reforma, llamémosla así, sustancial al derecho a autor y los derechos conexos, derivada, como les digo, de una obligación de TLC. Se siguió llamando Ley Geras II en buena mm -hmm. medida porque responde a una eh, obligación que tiene Colombia con Estados Unidos a raíz del TLC. El origen es el mismo, pero eh, el, el contenido no era el mismo, efectivamente era... Ya no el procedimiento, sino un montón de, de normas sustanciales. Por ejemplo, modifica el plazo de protección del derecho de autor. En Colombia tenemos 80 años después de la muerte del autor y también 50 años cuando el titular es una persona jurídica. El TLC nos obliga a aumentar el plazo a 70 años. Entonces, al menos el plazo para personas jurídicas va a aumentar en 20 años. Esa, esa norma que cambia eso estaba en ese proyecto de ley. Uh, también obliga a crear todo un sistema civil de protección a las medidas tecnológicas, a las medidas de protección tecnológica. Las MPT o medidas de protección tecnológica son como los candados digitales. Cuando ustedes compran una película en Europa durante un viaje y quieren verla en aquí en Colombia, van a encontrar que sale un avisito diciendo que no corresponde a la zona geográfica y no la pueden ver. Lo el software que hace que se reconozca esa zona geográfica y que les prohíbe la reproducción es lo que se llama una medida de protección tecnológica. Eh, esto fue una creación también para que hizo Estados Unidos eh, durante la, su última reforma grande al derecho de autor a final del siglo XX y genera un montón de problemas, pero ha sido traspuesto a través de TLC. Todo este tipo de, de disposiciones están en esa norma del 2012 que fue aprobada en 20 días. Se aprobó en 20 días sin discusión en, en ninguna parte. Simplemente para que durante la cumbre de las Américas en 2012 el presidente Santos y el, y el presidente Obama firmaran el TLC. Esa norma por unos vicios de forma en, en, la, en la legislación, eh, en el proceso legislativo mejor, fue declarada inexequible por la corte unos meses después. Durante la discusión del proyecto de ley, eh, la, principal, la principal o lo que más se evidenció fue cómo en Colombia, para ponernos al día en un entorno digital, uno de los principales problemas era la ausencia de excepciones y limitaciones. Las personas usuarias ten, estamos en desventaja eh, frente a eso y que si se hacía cualquier reforma, eso había que arreglarlo. Eh, un un con un representante a la Cámara, el representante Posada, entonces en 2013, presenta una, una propuesta de ley que incluía cinco excepciones, que durante la discusión de la leyera 2 se habían evidenciado casi que como las más necesarias. Era como no actualizarnos a la era digital, pero al menos eh, algo así como saltar la deuda vieja que había. El problema que tenía ese proyecto de ley era que las excepciones inicialmente planteadas eran supremamente restrictivas. Pronto corrigieron varias, la biblioteca estaba muy bien, la educación tenía estaba bien, era muy buena la de personas con discapacidad, pero había un par, la de parodia en particular que era era mala. Se armó una discusión política y ese proyecto de ley cae. El mismo 2013 presentan nuevamente el mismo proyecto de ley del 2012, es decir, esa reforma sustancial al derecho de autor eh, que, que cumplía el TLC, ya en ese momento hablaban de la Ley Lleras 4. ¿no? Eh, el proyecto de ley pues, comenzó a ser de, nuevamente objeto de mucha crítica en Internet, fundamentalmente porque se trata simplemente de cumplir el TLC, hacer un copy-paste y hacer, hacer el compromiso eh, muchos de nosotros empezamos a decir que si no se hace una reforma correcta, que el, que el gobierno no puede simplemente eh, hacer un copy-paste del, del TLC, porque con eso des, continúa el desbalance que ya hay en la, en la norma de derecho a autor. Si se va a hacer una reforma al derecho a autor, la reforma debe ser integral y cubrir las diferentes necesidades. Eso cala y el Ministerio de Comercio abre a una serie de comentarios. Eh, ahora abre a mesas de trabajo y muchos sectores presentamos comentarios eso para ese momento ya estamos en el 2013 y estaríamos hablando de la, de la ley Eras 4 eh, los comentarios presentados quedaron allí para discusión del gobierno el gobierno iba a presentarnos eh, digamos su versión corregida e iban a indicar los comentarios que se aceptaban y los que no y por qué y demás. Eso quedó allí. Lo que sucedió ahora fue que en 2016 presentan el resultado de ese ejercicio. Entonces hace un mes más o menos, a principios de este mes, el Ministerio de Comercio nuevamente abre a comentarios, presenta su proyecto de ley eh, fruto de esa discusión junto con una serie de comentarios a los comentarios presentados por los diferentes sectores. Esto sucede pues tres años después de la discusión anterior y nos dan un plazo, un plazo que inicialmente era una semana, que, que mueven por una semana más y que finalmente completan eh, al, al, al aplazarlo nuevamente hasta el 22 de septiembre. ¿Cuáles son los principales cambios que hay entre esa versión del 2013 y la versión del 2016? En primer lugar, eh, Sigue siendo un proyecto de ley para cumplir con el TLC, a pesar de la insistencia que hemos hecho durante los años de que el cumplimiento del TLC debe suponer un análisis del del, del sistema de derecho de autor que permita un balance, actualizar el, el derecho de autor, no solamente para los titulares y su control, sino también para el ejercicio de las libertades y los derechos de las personas en Internet, esto no ha, no ha entrado o sea la, el gobierno entiende que hay un problema pero no ha logrado entender que el problema es un problema de fondo y que una reforma debe ser integral que hay otros países con TLC también que al momento de abordar estas eh, reformas lo han hecho generando también sus modelos de equilibrio para las, para las personas eh, de modo que ahí es donde hay una primera diferencia eh, que es una, un problema de política pública y de la forma como el gobierno aborda este tipo de reformas consideran que la polémica es la ley Eras 1, esa que les contaba del puerto seguro, pero yo creo que no, o sea, que cualquier reforma derivada de un TLC está proponiendo una visión específica del de, eh, sistema de derecho de autor y que por tanto, como el TLC tampoco dice, usted solo puede hacer esto, sino que lo que te dice es, bueno, hay que usar una camisa de cuello, bien, el, el, el los demás detalles de esa camisa las podemos eh, organizar, diseñar y ajustar. Y en eso es en lo que estamos, no, no tenemos que tener exactamente el mismo modelo. Eso lo ha hecho todo el mundo, lo hizo Chile, lo ha hecho Australia, lo ha hecho Canadá, por mencionarles tres países que tienen TLC con Estados Unidos. Y por eso es que al momento de nosotros leer los cambios que se han hecho al proyecto de ley, nos parecen insuficientes, siguen no respondiendo a los reclamos de las personas. Eh, creo que en esto tenemos como una visión bien diferente. El gobierno sigue tratando de cumplir con TLC, dándonos alguna cosita, mientras que nosotros estamos reclamando una reforma mucho más amplia que balancee el sistema. Y ahí es donde está el grave problema. Entonces, por ejemplo, corrigen errores. Las cosas que nos aceptaron son errores que tenían. Sacaron la definición de lucro, la retransmisión y un tema de requerimiento de diseño en medidas de protección de tecnológica. Pero los grandes temas donde se pedían balance, por ejemplo, una lista de excepciones que presentaron las bibliotecas, un montón de numeración de excepciones de las cosas que necesitábamos, concedieron tres. Y si uno mira por encima la forma como las concedieron, porque, digamos, el análisis, pues hay que hacerlo hasta el 22 de septiembre y poco a poco lo iremos haciendo, pero si uno lo mira, las excepciones siguen siendo concedidas en forma restrictiva. Entonces, no solamente son, son pocas las que nos dieron, sino que además siguen siendo muy restrictivas. Nosotros pedíamos uso justo, decíamos, si vamos a ponernos en las mismas condiciones eh, de Estados Unidos, pues tengamos también los mismos beneficios de Estados Unidos y pedíamos uso justo. La... Respuesta del gobierno es una frase diciendo en Colombia no se puede hacer uso justo y a cambio de eso la alternativa es hagamos un sistema en el que la Dirección Nacional de Derecho Autor cada tres años va a revisar las excepciones que se necesitan. Han pasado exactamente tres años, del 2013 al 2016 y la Dirección Nacional de Derecho Autor no pudo revisar cuáles eran las excepciones que se necesitaban para actualizar. Entonces la, la primera observación a esto es que se cae de su peso que es un procedimiento que no funciona. Esto no es lo mismo que un mecanismo abierto de actualización. ¿No es un uso justo? Bien, corresponde al gobierno ofrecer alternativas, pero está claro que esta no es. Eh, nosotros, pues, por ejemplo, hemos mostrado cómo hay otros profesores también de, de Colombia que, tienen, que, que están pensando en mecanismos abiertos, eh, por ejemplo, en cláusula abierta. Claro, están más cercanos al fair dealing, pero bueno, por ahí empecemos a hacer la discusión. La única opción no es la lista cerrada de excepciones que dice el gobierno, si vamos a pensar en un entorno digital. En tercer lugar, hay otros cambios que, que pues se hicieron, efectivamente nos consiguieron algunos cambios adicionales, pero eh, hay, hay que analizarlos como con más lupa para mirar en cada uno qué fue lo que pasó o lo que no pasó. En este momento voy a mencionar tan solo un par eh, como algo evidente de lo que pasó. Por ejemplo, miremos el, el capítulo de definiciones. Eh, no, nosotros quizás hace tres años no hicimos un análisis más detallado de lo que era el, el capítulo de definiciones, más allá de encontrar el tema del lucro, porque entre otras pues no había tiempo. Pero ahora con tiempo hemos mirado y el capítulo de definiciones lo que hace es mezclar las definiciones de la ley 23 con las de la decisión 351 y coger las definiciones que trae el TLC y modificarlas, entonces hacen como una especie de mezcla entre las tres. Del resultado de eso, uno nuevamente ve cómo hay una tendencia a favorecer los intereses de los titulares, que es finalmente el interés que está detrás de cualquier tratado de libre comercio. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, de la lista de, los de las definiciones de la, de, de la ley 23, se coge casi todo, con algunas excepciones. Por ejemplo, varias definiciones de obras, como obra plástica, eh, no aparece. No hay, de no hay decisión de por qué. Ahora bien, uno tampoco le. Yo no, no sé exactamente cuál fue la razón para dejarlos afuera, pero no veo tampoco. No entiendo por qué las dejaron afuera, no veo el, el daño tampoco. Pero claro, yo no soy experta en eso. En la decisión 351, sin embargo, sí llama la atención que las definiciones que quedaron por fuera no solamente son aquellas que hablan del, del como del ámbito regional que tiene la decisión 351 porque forma parte del pacto andino, sino además precisamente las dos que, que, que tienen que ver con los usuarios. Usos honrados y usos personales no fueron integrados como definiciones en el, en el proyecto de ley y no fueron desde hace tres años, eso no, lo, no nos percatamos hace tres años, pero un poco refuerza la, la idea que tenemos de que esto no tiene la mirada integral de política pública de cómo vamos a balancear el tema, sino bueno, otra diferente. Pero quizás lo que más sorprende son definiciones que son tomadas del TLC, pero sí se modifican un poco y se modifican en beneficio de los titulares. Por ejemplo, la definición de medidas de, te de protección tecnológica nos llamó la atención particularmente. ¿Por qué? Porque las medidas de protección tecnológica se vuelven a mencionar más abajo en el mismo proyecto de ley y nosotros habíamos advertido hace tres años que las medidas de protección tecnológica en el TLC solo se refieren a software que tiene que ver con el acceso, el acceso a las obras protegidas, no con el uso. El hace tres años ya en la parte de abajo, en, me acuerdo que era tal vez el artículo 14, no recuerdo el número exacto, decían que, la, cuando, que las medidas de protección tecnológica se referían a aquellas que protegían acceso y uso, y nosotros les habíamos dicho uso no, porque en el TLC no se habla de uso, eso fue una discusión en Estados Unidos y se aclaró que incluir el uso para las medidas de protección tecnológica era ampliar mucho su alcance, nos quitaron en el artículo de abajo, pero lo agregaron en la definición, eso supone que el cambio no se dio, que no hubo un análisis correcto de esa solicitud que hicimos y que si uno mira la definición que tiene el TLC de medida de protección tecnológica, pues aquí se está logrando una definición que llamémosla así es, es TLC plus, TLC agregado. Es algo que no exige el TLC y no se explica por qué. Hay otra definición que es la de fijación que también está descrita en el TLC y que se refiere solamente a sonidos en el proyecto de ley se agregan eh, signos y ay, no me acuerdo ahorita la otra imágenes signos e imágenes creo bien eso también es una definición que va más allá del tlc en este caso es porque se está complementando con lo de, que decía la decisión 351 pero entonces uno sí no entiende porque a veces se recoge exactamente lo que dice el tlc y a veces no ahí digamos ahí hay, hay por lo menos hay que dejar esa esa posición mencionada Solamente para mencionarles otros de los, de los eh, análisis que hemos hecho, dentro de las tres excepciones que nosotros pedí, de, digamos, dentro de las tres, mejor, dentro de las tres excepciones que nos concedieron de la gran lista que habíamos pedido, además de las dos bibliotecas, hay una que se llama la excepción de copia temporal. Esta la habíamos pedido porque usted no puede ampliar eh, los derechos a las, más allá de la copia, a la copia temporal también, sin crear una excepción que permita el correcto funcionamiento de la tecnología. Internet para su funcionamiento requiere de copias temporales. No de otra manera usted puede hacerlo, o sea, su computador tiene memoria RAM, el Internet tiene memorias caché sin el cual esto no funcionaría, la red no sería eficiente. Eh, nosotros habíamos sugerido hace tres años que se utilizara la definición de Europa, Efectivamente cogieron la definición de Europa, pero agregaron un segundo párrafo en el que se interpreta, que, eh, la, se interpreta que, que estas copias temporales deban ser necesarias para el funcionamiento de la tecnología y eso pareciera que nuevamente cierra el alcance de la excepción, hay que hacer un análisis más profundo, pero, pero un poco vuelve y pone sobre el tapete la necesidad también de que entonces el gobierno explique ¿Cuál es su posición de política frente al el diseño de estos proyectos de ley? Ya para cerrar, eh, creo que pues, el énfasis que hemos hecho es la reforma es necesaria, no solamente porque es una obligación TLC, sino también porque el, el derecho de autor como, como una norma que rige la tecnología, querramoslo o no, está desactualizado. Luego nos conviene a todos que, se, que, que haya una reforma, pero está claro que no puede ser cualquier reforma. Y también es cierto que, que, que, que es mejor hacer las cosas bien y no cualquier cosa. Si va a haber una reforma de derecho a autor, la reforma debe incluir a todo el mundo. Y eso supone también procesos de participación abiertos, transparentes, eh, con metodologías claras, con plazos. Otro tema en el cual se ha rajado el gobierno desde el 2011. Cada vez que hay un proceso de participación no es claro. Al punto que le pasa como en esta oportunidad que tiene que ampliar plazos, pero amplía plazos, pero no nos dice y qué va a pasar con esos comentarios. Nosotros hemos sugerido que se publiquen, que, que aparezca quiénes presentan, qué se presenta, eh, que haya plazos, que, se le, que, que la gente sepa a qué atenerse. Yo creo que, que hacer eso pues, permitiría hablar de una construcción incluyente. Se necesitaría incluso que hubiera socialización. Estos temas están afectando a mucha gente y... Eh, la gente que sabe no está logrando dar a conocer el alcance, lo, los efectos, etcétera, de este problema. Supongo que al menos en ese tema, pues de repatos, carisma y, y conector que se ha unido uh, últimamente a esta idea, pues podemos aportar nuestro granito de arena. Si no lo hace el gobierno, hagámoslo nosotros, enterémonos, conozcamos esto cómo nos afecta. Y hagamos un ejercicio de diálogo, que es lo que más necesita Colombia cuando un, cuando se hacen políticas públicas, pues debe ser en un lenguaje, en una forma en que todos los que queremos y estamos interesados podamos participar, entender y decidir. Nuevamente gracias y deseo que todos tengamos una muy productiva discusión el martes a las 6 de la tarde a través de las plataformas de Red para Todos. Hasta luego.